Pues mira, vamos entonces aquí a, a pasar con otro tema aparte de esta película que está muy buena. Vamos eh, en lo que sigue al respecto de las eh, películas de superhéroes. Pues ya se estrena en mayo esta entrega de Doctor Strange, de Multiverse Madness, Multiverse Madness. Ya se han dejado ver algunas filtraciones por ahí en internet, que realmente esta vez pues sí no me he dado a la tarea de clavarme mucho. Lo que sí ya se confirmó fue la aparición de, de estos que les llaman los Illuminati. Que ya está por ahí el doctor Javier de X-Men. Entonces habla que podamos ver un crossover ahí interesante que incluso aparezca Deadpool. Se habla de que puede aparecer alguno de estos personajes. Incluso hay quien ha especulado hasta de Logan ahorita que te vi la barba. <ríe> me acordé de Logan. Que, que podría estar ahí haciendo algún cameo, alguna aparición muy esporádica dentro del multiverso ya de esta película de la siguiente entrega de Marvel. Realmente eh, ya también se está especulando mucho qué va a pasar si se va a encontrar Wanda con esta Rogue, ¿cómo se llama? Phoenix de X-Men, como en una de las historietas que se basó. Eh, gran parte de esta película donde se encuentran las dos y juntas eh, como Jean y Jan en el tema de que Wanda se vuelve un poco mala y esta chica como que la, la tolera y las vuelve como a entrelazar en este nuevo multiverso que ya está surgiendo incluso se habla de este cuate de eh, ¿cómo se llama? Tom Cruise apareciendo como Iron Man, entonces Realmente creo que aquí la franquicia, el MCU, se va a ampliar para muchos lados. Le salió muy bien el experimento, por lo menos de No Way Home. Se habla también de la aparición incluso de Tobey Maguire otra vez en esta entrega. Eh, como Spider-Man, obviamente. Y eh, pues creo que hay bastantes expectativas. No tanto como en Spider-Man, pero sí hay bastantes sorpresas que tal vez nos puedan dar pie a muchas, muchas más películas del MCU que ya están actualmente incluso en producción ya Morbius también te digo que que trajo a escena este tipo de, de circunstancias eh, aquí apareció ya incluso el ¿cómo se llama el personaje que hizo Michael Keaton? el, el Cuervo, no. Falco, ¿no? El buitre. De, de, de, de la primera Spider-Man de MCU. Exacto. Aquí, spoiler alert, aparece un, la escena del final de, de Spider-Man No Way Home, donde está el cielo, y uno de los que conoce a, a este Spider-Man, eh, pues regresa, que es este, ¿no? El buitre. Y aparece en una celda, entonces de ahí empieza a ser como una amistad con, el, con Morbius, hay para que no se pierdan esa escena y concatena con esta siguiente entrega tal vez de Doctor Strange o incluso de una nueva película de, de, de, de Spider-Man, ¿no? que es lo que se esperaría como que vuelva a las andadas junto con este otro personaje. ¿Tú qué expectativas tienes al respecto del Doctor Strange? No sé... ¿Qué tan factible o qué tan bueno sea que corran este riesgo? O sea, sin un previo de los X-Men, o sea, es que desde los cómics. Desde los cómics los X-Men funcionan perfectamente encajados en este universo donde todos están. En este MCU nunca se habló de mutantes como tal. Entonces eh, ahí está el peligro. De, de dónde van a salir estos personajes, estas superhabilidades, estas cosas, de cómo, cómo están este, manejándose, ¿no? ¿Cómo vamos a tener, por ejemplo, a un Hank McCoy? ¿Cómo vamos a justificar eh, a Wolverine y que le salgan las garras así? Está complicado. ¿De dónde vienen estas habilidades? ¿Cómo es que se han ido estas procesando? Digo... Con Spider-Man nos queda perfectamente claro, con ya sea con el Spider-Man de Tom Holland o con el Spider-Man de Andrew Garfield o incluso con el de Tobey Maguire, que los humanos pasan del proceso de humanos normales, entre comillas, a humanos mutados, que en este caso transicionaron entre habilidades de araña y cosas así, entonces es, es como esa parte. Sin embargo, el concepto de mutante no se, manejó, no se ha manejado de una forma digamos, contundente o respetuosa desde cierto punto de vista. Entonces, cuando nos hablen, por ejemplo, de un Charles Xavier, ¿no? que se te, y, y empieza a leer la mente, o puede detener el tiempo, o puede uh, hacer como un montón de cosas nada más haciéndole así. Entonces, no, no vamos, no encaja dentro de esta parte. A pesar de que Doctor Strange es un concepto medio fantasioso, o sea, pero... Um, eh, en este aspecto, los mutantes yo no veo como que dónde van a encajar, o sea, eh, no sé eh, Puede ser que, por ejemplo, nos digan, ah, es que en el otro universo de los que nos habló Misterio Por ejemplo, en el otro universo había las habilidades y están estas personas que se autorregeneran Están estas otras personas que pueden lanzar fuego, están otras, eh, eh, eh, o sea, todo ese tipo de cosillas ¿Cómo los van a encajar? Incluso a Wanda Máximo y a Pietro Máximo no les dicen mutantes, les dicen alterados o modificados o algo así. Uh -huh. Por eso me preocupa que en este MCU quieran meter a la fuerza a, a estos personajes. A Deadpool, por ejemplo, Deadpool se cocina aparte. Deadpool <risa> hay cómics en los que él está escribiendo el cómic a sí mismo y dice, ay, aquí me gustaría que en este momento saliera... Eh, Wolverine y, y participo con Wolverine, o sea, hay cómics bien locos de Deadpool porque Deadpool está por encima del, del universo de, de, de, del concepto de estos héroes, incluso al final de la Deadpool 2 como vemos que entra a otras historias, ¿no? Entra a otras películas y hubiera sido este... Rompe a la cuarta barrera, ¿no? Dice, ¡ay, qué escritores! Sí ¡Ah, locos. hola! <risas> los no sé qué. Y ese tipo de detalles de Deadpool lo hacen que entren en otra... Como por arribita, ¿no? A nivel del, de la serie de los Watchers, por ejemplo, que veían todo, siempre veían todo y, y, y, y cuando Ultron dice, ya te vi, ¿no? Y el otro cuate que está viendo así de, ay, ya me vio, ¿qué hago? ¿no? Porque no sabía que había esos seres. Deadpool entra dentro de esos personajes que, por ejemplo, los que nos están viendo aquí en la cámara, pues hay tres cámaras, ¿no? Deadpool, por ejemplo, podría salir aquí ahorita y de repente sale acá con Francesco en la cámara 2 y luego sale acá y platica con él y cosas así. Ese es el, el nivel de Deadpool que, que está por encima Es como un comodín en, en, en todos los universos y en todas las historias Con Doctor Strange que se puede desplazar entre universos y no sé qué Me parece que, el, que la historia como siempre va a ser divertida O sea, va a ser entretenida Vamos a llegar a los efectos especiales A los, lo, lo poco que se ha mostrado con Shuma Gorat eh, El hecho de que el... Doctor Strange que estamos viendo en pantalla no es el Doctor Strange como tal, sino es el Doctor Strange que sale de otro universo porque va un spoilerzote En la serie de... ¿Cómo se llama? Marvel, What If? El Doctor Strange siempre se está preguntando y si yo hubiera detenido el tiempo y regreso el tiempo para que mi novia no se muera y, y tomo ese momento y en ese momento el Doctor Strange se separa. Está el Doctor Strange bueno y el doctor Strange que corre el riesgo de separar el tiempo. Y entonces este doctor Strange empieza a volverse malo. Y el doctor Strange que vemos incluso en, no, en Spider-Man No Way Home al final no trae el ojo de Agamotto. Es un detallito que tienen que ver así, púmbale, súper rápido, porque el doctor Strange no trae el ojo de Agamotto. Quiere decir que quizás ese doctor Strange es el segundo doctor Strange que ya se separó. Y el otro doctor Strange, bueno, está. Encerrado por ahí y no está saliendo en las películas Entonces lo que, es, lo que va a pasar ahí es medio complejo Porque puede ser que veamos a dos Doctor Strange A uno que tenga brazos como de pulpo y se enfrente a los malos Y cosas así tenga como más fuerza Y al otro Doctor Strange que esté dentro de este universo De, de No Way Home y todos ellos Y entonces le pide ayuda a los otros universos y en los otros universos nos vamos a encontrar con el Dr. Xavier, con los X-Men, en el otro universo a lo mejor nos vamos a encontrar eh, a mí me gustaría pensar que Morbius va a encajar en la historia de Spider-Man de Andrew Garfield, me gustaría pensar que entra dentro de Amazing Spider-Man o sea, porque Morbius es de esas historias complementarias o sea, si, si alguien ha visto los cómics y, y tiene como esa parte Morbius no es necesariamente un malo así de Spider-Man, ¿no? Sino es como complementario a otras historias como Blade Porque es un vampiro que chupa sangre, es todo ese tipo de cosas Entonces a mí me gustaría ver, por ejemplo, un Blade que se enfrente a Morbius Pero, digo, lo veo complicado, lo veo difícil Pero creo que el Doctor Strange está corriendo, tiene como mucho riesgo Incluso mucho más que, por ejemplo, Avengers, ¿no? Las primeras, las primeras entregas de Avengers Meter a todos estos personajes en la historia va a ser medio complicado Van a terminar resolviéndolo con hoyos y huecos en la historia Y transiciones medio locas ahí de que se gira una cosa y se gira otra Pero a final de cuentas eh, creo que lo van a resolver bien La expectativa es de, sí quiero ver las locuras y Por ejemplo quiero ver cómo Wanda ese conflicto que nos muestran en los trailers no O sea, yo no quiero ayudarte porque yo no quiero ser la mala o sea, ese conflicto que ella se ve que va a tener entre que si entra en el multiverso y hace cosas, pues ella va a terminar siendo la mala porque en la serie de WandaVision, ella era la mala. O sea, entre comillas, o sea, dentro de un punto de vista en el que esclaviza a toda una ciudad, la tiene cegada, la tiene... Desde ese punto de vista, Wanda es mala. Y, y para todo el mundo que dice, no, pues está usando estas habilidades realmente pues va a soltar como cosas malas. No creo tanto como, no sé, es que no me... El hecho, soy como muy pragmático yo en ese aspecto. El hecho de que no hayamos visto convivir a los X-Men o el concepto de mutantes o, o siquiera mencionado a los mutantes como tal dentro de estas historias de No Way Home me causa como mucho conflicto que de repente, ah, es que acá los mutantes, ¿no? Es como cuando, por ejemplo... En... hasta los pudieron haber utilizado en la de endgame no porque en la ¿cómo? de endgame pudieron haber la batalla entrado. y salían en el cómic exacto entonces por ejemplo en la otra película de spider man en la que se habla de, de los muta... no no se habla de los mutantes ay se me fue la, <risa> se me fue la idea porque Pero... son es, es como tanta este información ¿En cuál, en cuál podemos encajar a los x men aquí que convivan por ejemplo en, en los cómics se da muy, muy natural el camino. ¿Por qué? Porque pues, todos conviven en el, en el mismo universo. El doctor Stephen Strange, el profesor Xavier, eh, Tony Stark, eh, Reed Richards y ¿quién más? Otros dos, me faltan dos personajes para los Illuminati. Pantera Negra. Son, ¿no? Pantera Negra, T'Challa, que son los héroes más inteligentes, son las personas más inteligentes del mundo, los Illuminati... Y quieren conservar la paz y todo eso. Entonces, aquí me gustaría pensar si todo el pleito que viene en Doctor Strange 2 en Multiverse Madness va a ser un concepto de peleas de Doctor Strange que para quien haya leído los cómics son medio psicodélicas y al final de cuentas resultan medio difíciles de, de desmenuzar y de procesar. digerir, de procesar las historias, porque incluso... En, en las viñetas de los cómics, por ejemplo, se habla que Doctor Strange está acá en un universo y luego acá ya está en otro, pero en, el, en la siguiente viñeta ya está en otra parte. Entonces, es una histo son historias que, como lo dijimos en, en versiones anteriores de La Voz del Pueblo, ya salen de lo convencional y de lo comercial y de lo fácil de digerir para el grueso de las personas. Entonces... Con el final que tuvimos en Endgame y todo eso, pues el Doctor Strange, y bueno, esperamos que todas estas personas tuvieran algo así Nos presentan a los esos estos, ¿cómo se llamaban? Ah, se me olvidaron, los Eternals Y Eternals. vemos que realmente no funcionó esa historia, ¿Por qué, no, ¿por qué no participaron? ¿por qué no estuvieron así? Entonces, todas esas historias uh, tangentes a las historias comerciales, a las historias fáciles de digerir, a las historias mainstream a mí me cuesta como mucho trabajo pensar cómo las vamos a tener. O sea, por ejemplo, el Hype que se hizo con Eternals y que no sé qué, y resultó siendo un, un globo desinflado, un costal de cohetes mojado. No quiero que le pase esto al Doctor Strange, porque es de mis personajes favoritos. O sea, toda la locura que tiene los universos, este toda la magia y el misticismo que, que, que tiene un personaje como el Doctor Strange que de repente no logren encajarle una buena historia para convivir con X-Men, por ejemplo, no, o sea, a mí me gusta pensar que por ejemplo, en otro universo, la Wanda del otro universo sale como la Wanda loca que conocemos en el universo de los X-Men, ¿no? Esa que, que se va y que vuelve a sus hijos, y, o sea, todo ese tipo de cositas lo veo difícil que entren en una historia, entonces... No sé si hayan salido filtraciones, ahora sí que estoy completamente descomunicado, incomunicado de estos aspectos. He visto los trailers oficiales nada más, y sí tengo como muy buenas expectativas de... Pues es entretenimiento comercial y, y, y, y digerible fácil. Entonces, me emociona mucho, estoy ahorrándole para verla en 4DX, porque sí me... A mí me encantan esas historias de locura y así destrucción y explosiones. Y, y el hecho de que venga Doctor Strange y en, en el tráiler se vea a Suma Gorat entrando así. Suma Gorat es un cuate que ves en los cómics, es como, como un pulpo gigante que nomás tiene un ojo. Y en las viñetas de un lado nomás se ve el ojo y por acá se ven las divisiones de los cómics. y Se ve un tentáculo de un lado y lo dibujan hasta en tres páginas a suma Gorat. A mí me encanta esa onda. Y, y que lo veamos ahorita, que va a interactuar en, en, el, en el universo ahorita del MCU. Las historias que, que se pueden prestar, pues va a ser una locura. O sea, el, la, la dimensión espejo y todo eso. Y podríamos hablar horas y horas de, de estas historias, pero pues, a final de cuentas es algo que, uno, no he visto completamente las filtraciones. Dos, no tengo como mucha expectativa de, ah, sí vienen, no sé qué. No me gusta, por ejemplo, pensar en un Iron Man que no sea Tony Stark, Robert Downey <ríe> Jr. No sé por qué, soy muy dado. Ya se murió, ya déjenlo en paz. Ya no se te murió, gusta ¿sí? Tom Cruise para Tony Stark. Y Tom Cruise no me gusta para Tony Stark. ¿verdad? Entonces, no, soy, no sé, o sea, a lo mejor van a decir, es que en otro universo resulta que también hay otro Tony Stark. Y ese otro Tony Stark, pues es el Tony Stark al que todos amábamos de los cómics, ¿no? Ese que era borracho y que le valía y que, ah, sí, no me importa. Y que sea este, este nuevo Iron Man con Tom Cruise. No me gusta ese Tom Cruise para que represente a ese, a ese Iron Man. El Iron Man de Tony Stark del MCU, que es así medio ñoño, medio no sé qué. Creo que hubiera quedado bien a Tom Cruise. Pero no el Iron Man borracho, el Iron Man desmadroso, así que fumaba y todo eso. No le queda a Tom Cruise, le queda a Robert Downey Jr. De hecho eliminaron ese... una escena, ¿no? Por ahí creo que es la primera de de Iron Man, donde sale ya bien pedo en Dubai con un montón de morritas y todo, pero la borraron Sí, esta, sí la estaban borrando y la borraron, de hecho ya no sale, no sale porque la única que sale es donde van en el camión y me voy a tomar una foto con usted, le dicen los soldados y, y sale y nada más sale con un vasito pero sí hay escenas eliminadas de, de Tony Stark, entonces el Tony Stark desmadroso, así que echa desmadre está briago y eso, ese le queda perfectamente a Robert <risa> Downey Jr. Y el Tony Stark este que en una noche me volví experto en física cuántica Le queda a Tom Cruise Aparte de Tom Cruise es como... No sé, no me cae como... Digo, no, no quiero ser de esa gente que dice Ay, es que no me cae bien Ni lo conozco, ni conozco a alguien que siquiera lo conozca, ¿no? O lo haya visto de cerca Pero no me cae como... No sé, o sea... Además es como que contemporáneo en edad con este Robert Downey, ¿no? Sí, gusta, los 50 años, en 50, la de... 50, 55 años. Entonces, pues no, no no creo que vaya, ¿no? O sea, y aparte, no sé, como que Tom Cruise ya está casado con Ethan Hunt de Misión Imposible. No, no, no lo veo haciendo otra cosa, no sé, no sé, como que no no termina de, de digerirme. Y si lo conociera, yo creo que sería esa gente que dice, ay, no me cae bien, da no, aparte su no, Aparte, no chaparrito, ¿no? Para el nivel de altura que traen todos los actores que están en, en el MCU, por lo menos. Creo que este, sería un conflicto También representar a un actor Un poquito más chaparrito Que el resto pues Sería menos imponente al final del día creo. Sí, pues ¿no? imagínate lo pones junto, junto a Hugh Jackman, y Hugh Jackman es un mono De 1.90 <ríe> no, O contra los este Contra Chris Hemsworth O Chris Evans Así de, por favor, ¿quién trajo a este no, niño? No, No, Ajá, claro, no Entonces, no sé O sea, no le tengo... A diferencia de No Way Home, que decía yo, no, tengo, expectat no tengo, la tengo expectativas muy bajas, no sé qué. En esta vez, al hecho de no haber visto otras cosas que no fueron los trailers oficial no ver spoilers, nada de eso, cosas así. Ahora sí que prefiero ser sorprendido que ser decepcionado. Entonces, siempre aplico esa para ese tipo de historias. Exactamente. Igual ahí convendría ver ya posteriormente el análisis... También nos lo guardamos cuando salió No Way Home. Este, pero digo al momento no sé si haya una película en el tintero o alguna cuestión que le haga sombra en este año por lo menos a esta entrega de Spider-Man. Y bueno, por ahí también, Néstor, tenemos el tema pendiente de lo que se aproxima. Uno en el universo de Star Wars eh, con Disney+. Plus y el otro tema que tenemos pendiente por ahí, a ver si nos alcanza para darle es este de House of Dragon de HBO vienen estas dos opciones, una con Obi-Wan que es un spin-off de lo que sucede con Obi-Wan y Anakin en un momento previo a las otras entregas que ya hemos visto eh, incluso eh, también ya se habla del, de la fecha de estreno que se retrasó me parece unos días, pero a finales de mayo también la estarán liberando en Disney Plus para poder verlas, a menos que nos cambien algo antes de que publiquemos este video. Ahorita está en vivo, pero ya ves cómo son. Eh, ahí está también pendiente el tema de la segunda entrega de Boba Fett para este año, la segunda temporada. E incluso también eh, están eh, pensando en la tercera ¿Es tercera o cuarta temporada de Mandalorian? Es tercera, ¿no? Porque la, la segunda es donde ya se lleva a Luke, se lleva a Grogu. A Grogu. Ajá. Bueno, sí. segundo a Grogu y en el libro Boba Fett lo vuelve a recuperar, ¿no? A Grogu. Bueno, no sé si ya lo viste, ya te spoileé. No, sí, ya, ya la vi, ¿no? Me encantó. Es, Star Wars es un universo... ¿Sabes cómo se me figura? Como cuando un grupo de amigos platican, ¿no? Y, y los que estuvieron en un evento, por ejemplo, en una superfiesta Ajá. Está siempre el exagerado Está siempre el, el que es más moderado al contar la historia Está el otro que a lo mejor lo vio de lejitos todo Y están los que, están, los que estuvieron en la mera batalla, ¿no? Los que estuvieron en el mero, en el mero borlote Y entonces yo creo que los, los, las primeras tres son contadas por Artuditu y por Citripio. La Citripio dice, bueno, pues es que yo no, te, yo era un robot y, y a mí me creó Anakin Skywalker de la nada, ¿no? A mí, a mí se me figura que ellos son los que van contando la historia. Artuditu dice, yo conocí a Anakin de niño, vi cuando se volvió un maestro Jedi superpoderoso y vi cuando decayó a Darth Vader y ya no pude hacer nada. O sea, se me figura que es como las personas que que están viendo la historia, cómo se está llevando a cabo y no pueden hacer nada, ¿no? Aunque están ahí, ellos son los que te dicen, ¿no? Pues pasó así, pasó esto, pasó lo otro. Y el hecho de que tenga tantos huecos en la historia, me da la idea de que es como, por ejemplo, el primer cuate que está en la fiesta, eh, que es el que estuvo ahí. No, yo lo viví todo y nos trajimos unas cervezas y luego llegaron unas fulanas y nos besamos y la fiesta estuvo súper... Y luego otro cuate por acá te dice... No, no fue tanto, o sea, a final de cuentas Estábamos nomás platicando Y, y me como salía que no fumar. nos pelaban lo, lo, lo y... como, como que estábamos <risa> afuera y todo eso y, y, y, y a pesar de lo mala que es, por ejemplo, episodio 1 eh, Con Jar Jar Binks y compañía <risa> eh, El hecho de que esta historia se haya contado así Me parece que se cuenta desde el recuerdo Desde el recuerdo borroso y el hecho de que exista un Jar Jar Binks es como... Que existía el cuate que te caía gordo. El más odiado. Anda. Jar no les gusta Jar Jar Binks. No, a mí no gustar, Binks. Jar, Jar Binks. O sea, es el hecho de que, se que, se, que existe esta película, a mí me parece que, que, que está bien. O sea, a pesar de que es tan odiada, tan no gusta y lo que sea, me parece que exista un episodio uno que diga... Borrosamente, así de, no me acuerdo Pero siempre había un güey ahí contando chistes A lo pendejo y se atoraba y se caía Y no, o sea, pero Pero borroso y, y de repente Dices, no, pues este, el Anakin ¿Cómo era el Anakin? Pues no sé, era un chavillo Ahí de niño que lo traían los dos maestros Jedi y Este, ahí, pero como que no lo En la escuela no lo aceptaron Y nomás lo traían ahí, o sea esa, Ese nivel de, de difuso De tan Tan dispersa esa primera historia y que, la, y que sea así, me recuerda como, por ejemplo, que te dijeran, no, pues ahora, ¿y cómo es este Francesco? No, pues ahora es el super licenciado, pero en esa época corrió a mucha gente de su trabajo y le fue muy bien y no sé qué. No, no, no, pero queremos saber del Francesco Ferrari de, de los 10 a los 8 años, ¿qué, qué estaba haciendo, no? Por y entonces. En ese momento, pues la historia es de, no, nosotros lo vimos y, y, y siempre andaba por ahí, pero otra persona que, que estaba más cerca va a decir, no, miren, este niño era súper obediente, siempre sacaba 10 en sus materias y no sé qué, pero el otro, la señora de la tienda, la que a lo mejor se le rompió su ventana, ¡Ah, ese chamaco era un relajo y me rompía la ventana y no sé qué, pero siempre andaba con otros vagos ahí que, que contaban chistes. Ese nivel de difuso, como que se me figura que así la están contando la historia. El episodio de la guerra de los clones, igual como, como por fuera, ¿no? Se supo que hubo una pelea, que llegaron y hubo este, se eh, mandaron a hacer un ejército, pero no más como por afuerita. El hecho de que haya la eh, episodio, 3 que ya nos digan, bueno, ¿y cómo fue que se volvió malo, no? Ah, pues es que se volvió porque quería tener mucho más poder y todo ese tipo de cosas. Lo de, nos deja como más cerca, ¿no? Como que sí nos... Digo, yo soy súper fanático de Star Wars. O sea, a todo lo que... Le, le llegué a, a ver, ¿no? Cómics, historias... A, había una enciclopedia de Star Wars también... Que por ahí de tener mi mamá todavía en su casa mía. O sea, todo eso, digo... Me parecen muy entretenidas. Entonces, cuando de repente vemos... El patinón que dieron... Con el despertar de la fuerza... Eh, Han Solo y todas esas... Digo, bueno... O sea, ya no se sabe después qué pasó. Es como si, por ejemplo, alguien que nos conoció hasta ahorita, hasta nuestros 40, 41 años, de repente nos deja de ver y empieza a contar la historia. No, pues ya no supe, pero pues ahí andaban trabajando y siempre tenían un, un aprendiz que, que le enseñaban. Pero ya no supe si el aprendiz, cómo le iba. Y, y sin saber y sin conocerte empieza a contar la historia del aprendiz. Así se me figuran estas historias que se dispersaron tanto. Siento que Mandalorian es como apretar el tornillo para que la historia vuelva al camino. ¿Qué pasó después del imperio? No, pues este, se, se dispersó el imperio, querían siempre volver a formar, sin tocarle el asunto este de la primera orden. En Mandalorian no se habla de la primera orden como tal, ¿no? Pues qué pasa. Hay uno bueno, que empezaron otro. A hacer que... Incluso de, yo creo que desde Rogue One, que me parece muy buena, que también se viene Andor con un espinos. Creo que desde ahí ha empezado, ¿no? Aplicar las, los canon, apretar las tuercas y Apretar dar... la tuerca, sí, porque era como de repente se, se dispersó, se volvió loca, pero creo que es como desde la forma en la que, es como si alguien te contara las historias, o sea, es, es como lo maravilloso de este cine comercial de repente alguien te empieza a contar la historia y es como si, por ejemplo, nosotros contáramos la historia de, de otro cuate que iba con nosotros en la secundaria, pero no sabemos qué pasó, y de repente empezamos a contar la historia de sus aprendices, ni siquiera de sus hijos, o de su familia, ¿no? De, la, gente lo de que eso estaba... Yo creo que sería Leumaña terminó en la cárcel el güey. <risas> Ándale, pues sí, o, o que fuera así de, no, pues era el raterillo de esquina o, o el que a, a, a limpiar los parabrisas, me tocó varias veces eh, regresando de los tianguis de esa con mi abuelo que en la villada de Chimalhuacán se subía a lavar parabrisas así ¿Ah, y, y le grité criatura <ríe> ah, no sé qué. ¿Qué, pues qué? y ya como que reaccionó y ya como que me reconoció y ya ah, chica, tú también y, y ya el siga ¿no? entonces y nos íbamos entonces Ahora, haz de cuenta que ahorita empezamos a contar su historia de este cuate, ¿no? O sea, nosotros lo recordamos como el raterillo de esquina, el mañoso, el... Y de repente, ¡oh, sorpresa! Es uno de los empresarios más este, exitosos de México a nivel de que Ricardo Salinas Pliego o algo así, ¿no? no que, pero desde otro punto de vista, y si nosotros contáramos la historia, contaríamos la historia y, y tendríamos el paradigma de que sí, efectivamente, acabó en la cárcel o, o muerto para esta época, o sea, respecto a sus malos hábitos que, que tenemos el paradigma que este cuate fue siguiendo, pues tenemos como esa historia. Entonces, si ahorita nos dijeran así, pues ya diríamos, ah, no es cierto, ¿qué es lo que le pasa a episodios 6, 7, 8 y 9? ¿no? Que la historia la cuentan desde quién sabe dónde... Se le sacan de quién sabe dónde, de qué manga se sacan estas historias que la chava está Reyes, este clon de Palpatine y que Palpatine siguió haciendo clones. Es exactamente lo mismo, es una historia que no sabes ni por dónde la estás leyendo ni por dónde la estás viendo, pero quieres encajarle los recuerdos de los Jedi antiguos. Entonces, por eso no gustan mucho, esas, no gustan mucho esas, estas historias a la gente que, que trata como de seguir la historia canónica. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista, pues sí, o sea, es, termina siendo entretenido porque es una forma de contar la historia, es como cuando contamos la historia de la Navidad aquí, para nosotros, nosotros contamos Santa Claus, etcétera, etcétera, pero habrá quien nos llegue y nos contradiga de que no, que era un hombre santo, y habrá quien nos diga que no, que a final de cuentas solo es un invento de la Coca-Cola, o sea, ese tipo de historias es lo que hace maravilloso al cine, porque es... ¿Qué pasaría? Como decíamos en Batman ¿no? ¿Qué pasaría si de repente un loco se disfraza De murciélago y empieza a pegarle a la gente mala? Ah, pues qué bueno, ¿no? Entonces ¿Qué pasó después del Imperio? Entonces, después del Imperio Tenemos el despertar de la fuerza Donde conocemos a Rey Pero ya está muy dif difusa la historia Está muy dispersa, no sabemos Hay qué pasó muchos huecos, ¿no? Muchos huecos, pero en todo ese caminito Que vemos después del Imperio o sea, Termina el Imperio con... No, termina el retorno del Jedi se dispersa el imperio. Bueno, ¿y qué pasó? ¿A dónde se fueron? Y en Mandalorian nos dan toda esa información. O sea, el imperio se dispersó, uno que otro líder quedó por ahí disperso. No todos los Stormtroopers Troopers este, permanecieron en, leales al imperio. Uno que otro quedó con los líderes imperiales, pero todos quedaron dispersos. Y oh, la, revuelta, ajá, la revuelta... la revuelta quiera ver quién ganaba, si lo que era antes la resistencia... O, o lo que es ahora la gente que ya de por sí estaba como oprimida por el imperio y de repente se libera. ¿Quién va a agarrar ese poder? Que es algo que Mandalorian pinta muy bonito, ¿no? O sea, están los, los que quedan del imperio que quieren recuperar el poder, la gente que se quiere liberar, los otros que venían desde antes luchando en la resistencia. ¿Quién va a quedar con ese poder? Y en el inter de toda esa historia... Nos cuentan que este cuate tiene que llevar al niño y se encariña con el niño, y después ya sabe que se llama Grogu y, y todo ese tipo de historias. Y cuando, cuando vemos este cambio de, de repente el hombre así del mandaloriano, bien osco y bien, no sé qué, no, desapegado del niño, y de repente vemos que sí le agarró cariño, lo quiere cuidar y todo eso, es una buena historia cuando se encuentra con Luke. Y la historia de Boba Fett, al contrario, es esa historia que. ¿Dónde quedó esa, esa guerra de poder? O sea, ahí nos explica, ¿no? Pues Yaba de Hot se murió. Y bueno, ¿y quién queda? No, pues quedan sus primos. Y vienen los primos y viene esta guerra de poderes por ver quién se va a quedar con el imperio de Jabba de Hoth. Que es esa parte... Que, bueno, ¿y qué pasó después? O sea, vimos que Leia sí agarró con la cadena y mató a Jabba de Hoth. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué pasó con Boba Fett, no? Eh, y, por ejemplo, sabíamos ya que Boba Fett sí se había escapado del señor este que no, del no, hueco gusano. Ajá, del gusano de la arena si sí sabíamos porque hay cómics hay hay historias y, en y, canon, ¿no? ajá, que ya entraron al canon y están, están en dentro del canon que tenemos el libro de Boba Fett y el libro es otra cosa de pues, ir, ir viendo a ver ahora qué a quién le voy a ir ganando poder me recuerda mucho a la a la historia muy bueno, de... si no la han visto ¿eh? ah sí si no la han visto véanla me recuerda a la historia del padrino donde, donde Corleone, donde Vito Corleone este, va como haciéndose del poder, va llegando con uno, con otro y hasta que ya termina siendo el padrino, me gusta esa parte porque es, a pesar de que es como despacio de y todo eso polvoriento y etcétera, etcétera, tiene como ese tinte de, de como de mafiosos que él dice, no, pues es que quiero gobernar con respeto y no sé qué, pero los otros llegan y no los dejan y tiene que ejercer la violencia y, y todo ese tipo de cosas. Está construyendo su clica, ¿no? Y su... Ajá, reconstruyendo sí sí pues, su gente para que ahora trabajen con él y todo eso. Me parece una muy buena historia, entonces, Obi-Wan, ahora viene Obi-Wan, ¿cómo va a convivir Obi-Wan Kenobi con este universo y desde dónde va a empezar su historia? Recordemos que Obi-Wan, la última vez que lo vimos en las series canónicas, pues fue, bueno, la primera vez que supimos de Obi-Wan, fue cuando la princesa manda con YouTube, manda el mensaje, ayúdame Obi-Wan Kenobi, y vemos a Obi-Wan Kenobi, y es un viejito, ya ha dado alcance, ¿no? ya es un viejito que... Pero ¿qué pasó antes? ¿no? En el episodio 3 vemos a un Obi-Wan joven, vemos a un Obi-Wan poderoso que le lleva al, al niño a Luke. Luke Skywalker se lo entrega a Obi-Wan. ¿Y dónde se quedó Obi-Wan? ¿Qué pasó en ese, en esos, cuántos años eran? Como 27, como 25 años, ¿no? Más o menos. En, en los que se vuelve a encontrar Luke Skywalker con Obi-Wan Kenobi. ¿Qué hizo? ¿Qué pasaron? ¿Qué pasó en esos años? ¿A dónde fue? ¿Con quién se encontró? Y el hecho de que nos, veam, nos veamos estos cameos entre Obi-Wan, Mandalorian, Boba Fett Todos estos personajes No sé, a mí me emociona mucho Siento que es como una reunión de, de escolares O sea, de, de, de toda la gente que se conoció en esa época ¡Ay, mira, cómo has estado! ¡Ah, sí, qué bien, que no sé qué! Me parece muy entretenido Entonces, la serie de Obi-Wan creo que debería de empezar Después de que le entrega Luke Entrega Luke a sus tíos y él debería de irse a entrenar a, a, a otro de estos planetas. O si se queda ahí, en, ¿qué, le, ¿qué le tocaría? ¿Le tocaría el conflicto entre los Hot y la banda de, de Boba Fett? No sé, ahí sí no, no tengo como muchas... Este... Oye, corrígeme ahí porque yo me quedé que, por ejemplo, Boba Fett converge con la historia... Bueno, él se da cuenta cuando asesinan a los tíos de Luke, ¿no? En una escena, en un capítulo según yo, fue mi interpretación que eh, estos cuates asesinaron a los tíos de Luke y si ves a Luke en el universo de Mandalorian ya del tamaño eh, bueno, ya es este, un Jedi para entrenar a Grogu, pero ahí no me, no me checó los tiempos, porque se supone que lo matan cuando él está entrenando con este Obi-Wan, no precisamente Sí, yo, yo entendí que era como un flashback, o sea, del momento en el que estaba Boba Fett ahí cazando recompensas y todo eso, que Ajá. ya estaban en Possessly y llega el imperio a buscar a, a, a Luke y a los androides, a, a Artudito. Uh -huh. Yo entendí que era como una especie como de recuerdo de Boba Fett, que él andaba ya por ahí y viendo cómo los, los Strum Troopers echaban su, su relajo y e intimidaban a la gente y mataban a la gente. Y le tocó ver cómo mataban a los tíos de Luke, mientras Luke andaba con Obi-Wan, que no vi viejito. Ah, exacto. Y dice el canon que se puso tan viejito porque habían dos soles en Tatooine ¿no? y que eso lo hicieron más viejito, más rápido. Lo hacen envejecer más rápido, ah, sí. Hacen envejecer más rápido. E incluso yo pensaba que nos podían ahí en Mandalorian presentar como lo, los orígenes de estos cuates que se llaman los Caballeros de Ren, que son como parte de Padawans disidentes de este look, comandados por Kylo Ren. O incluso que podrían hacer como una introducción Y luego mandarnos un cómic Bueno, algo como este, Rebels Si sí, viste Rebels Que es como una sí. serie animada y, y nos contaron la historia De Kylo Ren Y de los caballeros Jedi Bueno, de los Padawans Cuando estaba entrenando con, con Luke Yo esperaba encontrarme con esa sorpresa Porque pues, Luke está en la edad de que podría empezar a entrenar a su sobrino, ¿no? Que es como se maneja en, en estas películas que tú mencionas. Cuando Kylo Ren ya a final de cuentas se revela después de él. Híjole, no sé. Lo que pasa es que yo tengo como muchos conflictos con Kylo Ren. <risa> Kylo Ren se me figura el niño que soy malito y soy muy malo. Véanme cómo hago maldades y le pega al perro o empuja al gato. Y realmente no es tan convincente su maldad o, o, o su onda por la cual es malo. Kylo Ren en la primera película donde aparece como hijo de Leia y de Han Solo y, y esta familia que así. Es un niño de berrinchudo así de soy bien malito y me quiero parecer a mi abuelo porque a mí me dijeron que mi abuelo era malo y soy malo como mi abuelo. Entonces Kylo Ren... Es, es como un personaje, o sea, no empaticé ni, ni hice clic con esa primera etapa de Kylo Ren y el hecho de que la historia fuera de como que ahora, ¿qué puedo hacer con la, con la fuerza? Sí, teletransportar mi sable láser y se lo paso a Rey y luego Rey, ¿qué, ¿qué puedo hacer con la fuerza? Híjole, este, revivirme o revivir a un gusano gigante, o sea, ese tipo de historias de que ya no saben cómo contarlo creo que Kylo Ren se desperdició mucho su su, su, su personaje Pudo haber tenido un poquito más de la fuerza La mística o sea, que tenía ¿no? Ajá, no O sea, la mística que traían los cómics O las novelas anteriores Que pues si era el hijo y era de, de Leia y de Luke Y que se reveló, pero No recuerdo en las novelas por qué se reveló Pero realmente era un personaje que sí infundía Respeto un poquito más allá del niño berrinchudo Entonces, no sé A mí no me parece como que Kylo Ren Sea ni siquiera como capaz de liderar a la primera orden, porque ya cuando lo vimos que supuestamente estaba li liderando a la primera orden en la última película, pues realmente lo hacía a gritos y sombrerazos, no lo hacía como Darth Vader. O sea, Darth Vader era el de no me diga que no se quede, porque si no, y, y los así ¿no? Entonces... Nada más serio y bueno, empezaban a escribir <risa> Entonces, <risa> Yo creo que Kylo Ren tuvo que hacer mucho uso de esa fuerza bruta para poder hacer que le obedecieran. Porque no presentaba un nivel como de, de justificación de por qué no era... No tenía plazo. liderazgo de nada. Ah, no tenía liderazgo. Y tan no tenía o tan quisieron demostrar que no lo tenía, que la parte fuerte de, la de las películas pues, term terminó siendo la otra chamaca, ¿no? La, la Rey. Digo, Rey. no me molesta ni soy ya así. Ah, es que por inclusión forzada. Creo que No, pues es una forma de contar la historia. ¿Quién nos dice que cuando... En 30 años, cuenten nuestra historia, lo van a contar y al final de cuentas van a decir y sus hijas de estos señores, pues fueron grandes diseñadoras o grandes así y, y bueno, pero ¿y qué pasó? Ah, nada, ahorita los que importan son las hijas y son el futuro de así así se me figura que pasó con esta onda ¿no? Creo que por ahí va el asunto y Kylo Ren no creo que... Muy apegado no a sacar me... merch, ¿no? También yo siento esas... no gustaría Personas de que franquicia Kylo... de Disney Ándale, ándale, sí, pues sí, muy, muy de Disney No me gustaría que cae lo reno, ese personaje berrinchudo Que en algunos momentos se me figuraba que se iba a tirar a llorar de ¡Yo lo quiero! ¡Quiero el sable rojo de mi abuelo! Este, ah. No me gustaría verlo en estas nuevas historias O no me gustaría ver cómo se desarrollan estas nuevas historias de Mandalorian Y Obi-Wan y Boba Fett, porque tienen muy buen eh, manejo de la historia canónica Y tiene muy buen manejo de los personajes Y si a eso sumamos Que el uso de los efectos especiales pues, Se ven prácticamente Prácticos, o sea, se ven efectos prácticos No se ven efectos tan digitales Y tan exagerados ajá, Como el CGI de, de las nuevas películas no, no, no creo que encaje bien una historia Entonces, digo, podría ser un patinón de Disney Como lo, lo ha venido haciendo con encanto Y esas historias, este... Que están metiendo animadas podría ser que por ahí metan la pata puede ser pero yo creo que no o sea no sé no se me figura que sea como que entre como esa parte porque desde cierto punto de vista la primera orden termina siendo como lo que quedó del imperio pero a la mera hora no tampoco convencen y el hecho de que un strong trooper que es el otro chavito este cómo se llama se me olvidó su nombre